El rechazo no es la derecha. No, y si ustedes no siguen pensando todo. que el rechazo claro. es la derecha, van a seguir. Miren lo que la dijo encuesta. ella. ¿Ustedes como constituyente han leído todo <risas> ese ese borrador, pero que no le digan a la gente que acá hay terceras vías. Ese proceso se tendrá que, no que repetir tantas veces sea necesario. Lo que mencionó la expresidenta de la convención es falso. Bueno, van a darle la vivienda digna para mientras tanto, ¿cierto? En, en arriendo. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote, y en este video voy a estar hablando de la brutal caída de la prueba de la constitución de Chile, el verdadero fracaso que está haciendo la constitución, que está llevando a que cada vez suba más el rechazo y baje el apruebo, y en especial, en las últimas horas, como veíamos en otro video, ahora que Gabriel Boric, el presidente de Chile, abierto una opción de tercera vía, que encima es una tercera vía a favor del rechazo, pareciera ser que está todo pavimentado para que la nueva constitución no salga. Y hoy vamos a ver videos de Boric, de Lisa Longcón, de Stingo, de Atria, incluso de Evo Morales, cosas que han sucedido en los últimos días que siguen destruyendo la confianza en la nueva constitución y dándole obviamente más posibilidades al rechazo. Pero antes de empezar con este video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita. Si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video, además en. La forma de apoyar el canal, y acá dejo lejos las redes sociales: Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, sin lugar a dudas, hay miedo de parte del gobierno, de toda la gente afina al gobierno actual de Gabriel Boric, porque hasta el mismo Gabriel Boric ha salido a decir, como decía antes, que en caso de que gane el rechazo, van a seguir yendo por este camino, buscando la posibilidad de cambiar la constitución. Y esto ya. Hablaba obviamente de un rechazo, hablaba de una pérdida, que están dando por perdido todo el tema de la constitución, si tienen que saber hablar esto. Incluso, miren con lo que vamos a empezar, un vídeo que es una verdadera locura. En este caso de Daniel Hadwe, el representante del comunismo en Chile. Ese proceso se tendrá que repetir tantas veces sea necesario hasta que se arriba la nueva constitución. O sea, Daniel Hadwe pretende que si la constitución no sale, que Chile entre en un loop eterno que puede llevar años un gasto brutal hasta encontrar la constitución que vote la mayoría, ¿realmente les parece esto lógico? como si hacer una nueva constitución primero fuera gratis y segundo, no erosionara, no destruyera por completo la certidumbre que hay en el país, la inversión mientras siga este proceso de loop, de vamos a hacer una constitución, buscamos otra otro loop, loop, loop, el país no va a avanzar y se va a destruir por completo es una locura, y miren en este video que justamente Gabriel Boric deja muy en claro el tema de la constitución que ahora está poniendo el mismo duda. El 4 de septiembre hay dos alternativas. Aprobar la nueva constitución o rechazar la propuesta de nueva constitución. Solo dos. No hay otra alternativa. Lo dijo él. Pero que no le digan a la gente que acá hay terceras vías. Volteretas. Porque lo que se juega el 4 de septiembre son dos posiciones. A ver, Entonces, ahora. Que, que ganar el rechazo tiene que seguir en los términos que decidió el pueblo de Chile. Entonces... Eh, yo creo que es importante verdad, dar o sea, ese No pregunta. vamos a la constitución que está, no, vamos por, no, por no. los cuatro séptimos, no sino sino que... vamos, no vamos a la, la constitución. Pero la que está. Es, hoy día no está escrito eso. Si gana el rechazo, el gobierno va a impulsar, me imagino, una reforma constitucional en el actual congreso para hacer nuevamente una convención. Porque vamos a seguir el mandato que dio el pueblo de Chile? Claramente tiene muy bien puesto el nombre de Volteretas. Es impresionante, dice una cosa y después hace otra totalmente distinta. Uno de los artículos que se definió para esta nueva posible constitución dice Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuera rechazada, continuará vigente la actual constitución. O sea que él estaría faltando a esto. Se agarran de que bueno, no, pero la gente votó. Sí, pero la gente también votó ese artículo. O sea que no. Debería volverse a la constitución anterior y punto. Si él quiere empezar algo nuevo, bueno, ya es tema de él, pero no es lo que él está diciendo actualmente. No solo está haciendo una voltreta, sino que está faltando a un artículo. Y esto claramente habla de la desesperación que se está viviendo en el actual gobierno. De hecho, ya veíamos todos los analistas hasta en un video de ayer como cómo y decía que... Algo que... Los mostraste al cansancio. El mismo Gabriel Boric decía que era imprescindible para su planteamiento de gobierno tener esta nueva constitución, así que si no sale va a estar realmente desesperado. Y miren lo desesperados que están algunos, como por ejemplo Elisa Long que recurre a las mentiras. Que esto es tremendo, Miren. No, no es así Lo que mencionó la expresidenta de la convención es falso Contrario a lo que dijo Long Kong, la carta magna vigente ha sido reformada 54 veces desde el año 1980. ¿El y después la izquierda dice que otros grupos hablan en base a fake news. Miren, este semejante fake news que además todo el mundo sabe que esto no es así, se ha sido reformulada una cantidad gigantesca de veces. Le están mintiendo a la gente porque ya están desesperados, no saben qué hacer porque ven que esto va a terminar mal, que el rechazo es inminente. Incluso miren en este video como Pancho Rego habla de algo que tiene toda la razón. O sea, o sea, el único que se agarran es en contra de la derecha, utilizando, por ejemplo, estas fake news, diciendo cosas en un momento y después diciendo otras, las famosas volteretas. Ya queda muy bien explicado los grandes errores que están cometiendo. El, ¿En el no arancas? es la derecha. Y si ustedes no siguen todo. pensando que el rechazo claro. a la derecha Van a seguir bajando lo que en la dijo encuesta ya... Exacto, El rechazo ¿no? hoy en día es, es, es mucho más que la, la derecha Es la izquierda, es la centro izquierda Es el centro, es el sentido común Si ustedes o siguen pensando todo, todo. Si, si ustedes ¿No, no, siguen ¿no, pensando Y si ustedes no, no, siguen no, no, si no, no, pensando que el enemigo es la derecha Y atacar a la derecha por lo que es la derecha Van a seguir bajando en la encuesta Entonces esto es un consejo de todo corazón Totalmente de acuerdo, o sea esto no es de izquierda Esto no es de derecha, esto es de sentido común De lógica, de cosas que Lo que estaban proponiendo en Chile, le han propuesto de otros países, ya hemos visto que lo han propuesto en Bolivia, cosas que están queriendo imitar de Argentina, pero lo peor de estos países, no lo bueno, entonces es obvio que esto va a salir muy mal, por suerte creo que la gente abrió los ojos después de haber votado que se hiciera la nueva constitución, mucha gente engañada claramente porque pensaban que iban a mejorar, no que iban a empeorar lo que ya había, pero ahora están abriendo los ojos y se están dando cuenta, por lo menos la mayoría según las encuestas, que esto no tiene buen camino, que esto puede terminar muy mal y perjudicando a todos, y como si no fuera poco, que esta nueva constitución, que no se sabe qué es lo que va a pasar, que ahora Gabriel Boric dice que se va a hacer una tercera, esto está generando incertidumbre. Y como si no hubiera suficiente incertidumbre, salen videos como este que asocian a la nueva constitución con incluso lo que se ha hecho en países como Bolivia por Evo Morales. Miren este video. <risa> No, no, bueno, no, está difícil pero va a ganar Tremendo, no puedo creer que esté Diego Morales recibiendo la nueva constitución Como vimos en otro video, esto ya no es un tema de izquierda o de derecha Es un tema de sentido común, de lógica ¿Quién va a querer votar a favor de una constitución que sabemos que Evo Morales está de acuerdo? Encima, un líder, un líder autoritario de otro país que hasta ha tenido problemas justamente con Chile. Claramente, si lo quieren sacar adelante es porque le conviene también a este líder. Y una foto de la nueva constitución con Evo Morales no es para nada positiva. Obviamente esto repercute en la imagen de la nueva constitución. Que para colmo, muchos salieron a decir que esto era una fake news porque había salido primero una foto y después salió el video corroborándolo. O sea, la gente... De la prueba está tan desesperada que le dicen a todos fake news y mientras sacan ellos su propia fake news como lo que veíamos de Lisa Loncón y como decía, no es de izquierda ni de derecha esto es transversal porque miren por ejemplo vecinas de Santiago como atacan a Atria por el tema de la constitución y tienen toda la razón, es sentido común pero yo creo que en un año se puede haber hecho más clarito todo porque es ambiguo hay que suponer no hasta el momento se podría de hecho mejor. Yo quiero el artículo 210, donde me interesa mucho, donde dice la ley dispondrá la forma de determinar de el territorio de las unidades vecinales, como yo soy dirigente. Claro. El procedimiento de constitución <risas> de los juntas de vecinos y uniones comunales y atribuciones. Esto será elaborado y aprobado por el Consejo Municipal y el alcalde. Y esto es terrible, porque vamos a tener que, si el alcalde es rojo... La Junta de Vecinos va a estar bien, vamos a tener que trabajar por eso Siempre hemos sido autónomas, ahora no vamos a ser autónomas razón, Ahora vamos a depender del alcalde y del consejo de, de, de, turno. de turno Y eso para mí es un crimen mal, Porque mal. siempre las juntas de vecinos hemos tenido los territorios tan marcados La Unión Comunal es la que los tiene Pero ahora clarito dice en este artículo Clarito, clarito, y no me mire así que vamos a depender <risa> del alcalde y del consejo municipal. No, no, Ese es el 210, Rosita. Está, acá ya. está el artículo, aquí está Ángeles. ¿Sí? Rosita, nos metiste en un tema? ¿No Estamos preparados con la gráfica y 210. bien, buena? Rosita. Bueno, como vemos, esto es transversal, la gente. En cada uno en la parte que le duela, que le moleste, se está dando cuenta que hay errores garrafales, que hay temas súper controversiales y que van a destruir lo que a mucha gente seguramente le interesa, como en este caso a esta vecina a este tema. Entonces esto no es de izquierda o de derecha, esto es de sentido común. No hace una duda, ustedes como constituyentes, ustedes leyeron, han leído todo ese. <risa> Ese borrador, La primero, lo leyeron, ¿ustedes trabajaron en ese borrador o ese ¿Sigande? borrador es una copia de otro país? ¡Uh! grande! De verdad, esta cuestión de este borrador, a mí me saltó de verdad... Yo leí varios, varios, varios puntos, no los tengo todos en la, en la mente, en los artículos, los incisos, qué sé yo. ¿Mm? Pero hay un, hay uno que, que me llama mucho la atención, dice, el chileno tiene derecho al ocio, a tener, ex, o sea, a, a, tener, a, a no tener trabajos pesados, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, de repente... Son, no sé si tú, tú te acuerdas de ese. Sí, eh, ¿Me puedes explicar, por favor, a qué se refiere es ese, ese artículo? Porque resulta que eh, todo en el país, claro, tenemos derecho a, a, a tener eh, li, libre, a descansar, a tener vacaciones, pero yo jamás había oído de que teníamos derecho al ocio. O sea, está buena la pregunta, no es caes, pero, pero, pero vamos por parte porque... Tenemos dos preguntas ella sí, para que después me responda sí, con... vamos después con eso Es que en la constitución al final pueden poner que todos tenemos derecho a volar Tenemos derecho a telequinesis, a leer la mente No sirve de nada que lo pongan Siempre se habla incluso de la constitución de Venezuela Que dicen que tienen todos derechos a cosas totalmente ilógicas Capaz hasta derecho a ser amado, no sé, eso no sirve, que esté ahí en el papel no sirve para que eso se cumpla. Y tampoco creo que se trate de eso una constitución, justamente lo que se tiene que buscar es un crecimiento económico para que la gente pueda vivir mejor y pueda pagarse todas estas cosas que necesita un ciudadano promedio. No que se las regale papá Estado mediante una ley que dice que hay que hacerlo y punto. Pero lo interesante, repito, es como la gente se está dando cuenta, están abriendo los ojos. Todos los ciudadanos, es algo transversal, no es de izquierda o de derecha. Miren otro video más también. Distingo que tanto se habló de las fake news, de la propiedad privada, acá lo termina de corroborar él mismo. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, que permite el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Y, y cuando hablamos de que el Estado te asegura el derecho a la, a la vivienda, no es a la propiedad de la vivienda, es a que tú vivas en un entorno seguro, en un entorno. Eh, eh, con, con los metros mínimos, no, 40 metros cuadrados, eh, con, con accesibilidad, etc. Y las formas de que el Estado puede incidir son tres. ¿no? El derecho a la vivienda, el artículo 78, muchas gracias. El del Estado el, el, eh, puede decirte, en propiedad, pero hoy día faltan 600.000 viviendas en Chile. Faltan 600.000 viviendas en Chile. Entonces el Estado no puede construir 600.000 viviendas en un año, en dos años, en cuatro años. El presidente Borch ha dicho que al término de su mandato él estaría feliz si hubiera podido construir 260.000. Pero falta mil. Entonces, ¿cómo va a hacer el Estado para a todos aquellos que necesitan vivienda? Bueno, va a entregarle la vivienda digna para mientras tanto, ¿cierto? En, en arriendo, en eh, comodato o préstamo, y en vivienda y, y, y, y en propiedad, si es que se, se hace el, el tema de, de, de que lo puedan comprar, etcétera, etcétera. Ahora, por lo tanto, el derecho a la vivienda es que alguien viva... ...o que acceda a una vivienda digna y adecuada. Bueno, ahí lo dejó muy en claro... Esto de la vivienda digna es que la gente no tenga propiedad de ella y dijo mientras tanto. Ya sabemos que en el planeta todos los mientras tanto terminan siendo más un para siempre con mientras tanto. Es realmente dudoso todo lo que ha dicho y demuestra que lo que él decía que eran fake news tenían razón. O sea, realmente eso es lo que él quiere hacer. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de este posible fracaso de la constitución, de lo que están diciendo todos los que la impulsaron y que ahora están quedando mal en los videos, que todo el tiempo salen nuevos... Todo lo que quieran agregar en los comentarios me gustaría leerlos. Si les gustó el video les invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.